Te mamen, de mamen, de It's a glory Day of fire And I'm so mad at all I'm so mad at all I'm Marga David comenzó su ataque sobre Ciudad Neón mientras nuestra pandilla encontró una estatua de ocho brazos que les dio la Vía Energía. Finalmente nuestros héroes tenían lo único que podía detener a Marga vi la Vía Energía. Pero cuando salieron a la superficie estaba claro que la batalla había terminado y todos sus seres queridos habían sido convertidos en estatuas. ¿Qué harán ahora? ¡Oye, espera, ratoncito! ¡Espera! ¡Aquí estoy! ¡Trata de alcanzarme! Oh, ¡Puedes correr, pero no podrás esconderte! <risa> oh. ¡Esa nube ¿No no es muy suave! Oh, ¡Espero que vuelva por aquí pronto! En la guardia de la Neoalianza. Después de lo que hizo. Nos encargaremos de freír a Mardaví. Sí, frito con F mayúscula. Usaremos la bioenergía que tenemos para recuperar a nuestros amigos. Todos haremos esto juntos. No se preocupen, queridos amigos. Cuando acabemos con esto, ya no serán estatuas. Muy bien, Mardaví. estás acabado. Vamos, tenemos que entrar ahí. Eso es, llamado. corre, corre hacia tu muerte Tú y tus ayudantes entren a mi fortaleza Es obvio que todos ustedes no se dan cuenta de la agonía que les espera Es hora de que las semillas del odio florezcan ah, ¡Miren, está abierto! Genial Este corredor es horriblemente estrecho. Puede ser una trampa. Vaya, ese ojo luce familiar. Eso fue demasiado fácil. ¿Creen que Mardaví sepa que logramos entrar a su fortaleza? Terry tiene razón. Fue demasiado sencillo entrar. Algo huele raro. Sí, como a sardina. ¿Eh? Estamos a punto de atacar a Mardaví. ¡Te pones a almorzar! Son las dos en punto en alguna parte y tengo hambre y eso quiere decir que es hora de almorzar. Además, nunca me gustó salvar el mundo con el estómago vacío. ¡Come después! ¡Vamos! Ah, ah. <risa> ¡Parece que tu estómago sacó más fotos que tú! Mm, será mejor que nos fortifiquemos para lo que viene. Fruta, shum, yummy! Yumi, pestosa, pero satisfactoria. Oye, Terry, recuérdame no correr detrás de ti el resto de esta aventura. ¿Qué tienes, Gwen? ¿Qué es esto? ¡Tu almuerzo! Uno es para ti y el otro para tu hermano, Lee. Cuando lo encuentres, por fin podrán almorzar juntos. Eres demasiado débil. ¡Adiós! Lee... Este lugar es enorme. Me alegra que no tengamos que pintarlo ni limpiarlo. No lo no entiendo. No hay nadie aquí. Hmm. Acáchense, ¿no? Muchas gracias, Gwen. Una vida bomba roja significa lo que creo que significa. Hmm, tal como pensé. Lee. ¿Eres tú? Esto es algo que debo arreglar. Será mejor que ustedes se adelanten. ¿Eh? ¿Ah? Espera un segundo, Gwen. Acordamos vencer a Marta Bien. Equipo. Tengo que ¿Ah? manejar esto. Gwen. Tienes razón. Ah. Esto es entre hermanos. Muy bien. Entonces continuaremos. Pero no te quedes mucho tiempo aquí, ¿de acuerdo? Te necesitamos para vencer a Mardaví. Correcto. Ah. Eh. Eh, ¡Vamos! Eh. ¡Tenemos que movernos! <risa> Hermano, ahora tendrás que enfrentarme. ¿Listo? Hermano, Mar David te lavó el cerebro, ¿verdad? Oye, eso significa que en realidad no nos traicionaste. Sabía que no lo harías. ¿Qué te parece? Tú y yo juntos de nuevo. Es como regresar a los viejos días. Éramos niños, pero queríamos ser los mejores videojugadores. Así que fuimos a la Alianza de las Sombras a entrenar. Pasamos muchas horas en eso, ¿no es así? Y todas esas lagartijas, sentadillas y abdominales, a veces creí que me rendiría. Pero la cosa es que aun cuando fue muy duro, tengo grandes recuerdos de esos días. Y eso es solo porque tú estabas allí. Ah, lo entiendo. Te han lavado el cerebro y no recuerdas que eres mi hermano, ¿cierto? Ah. ¡No te preocupes, Lee! ¡Yo te salvaré, hermano! ¡Es mi deber cuidar a mi hermano! ¡No! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vida a fuego! ¿Qué? Esto es típico de ustedes, los locos de la neo-alianza. Siempre tienen que atacar en grupo a los buenos. Váyanse de aquí, esto es entre mi hermano y yo Yo conozco ese patrón de ataque. ¿Podría ser? Eso es. Es la combinación del patrón de ataque que él y yo diseñamos juntos. David no solo tomó sus recuerdos También tomó nuestros ataques ¡Viva fuego! Mi hermano y yo desarrollamos ese plan mitad a mitad Éramos un equipo Mardaví, le has quitado todo a mi hermano. Tengo un mensaje para que se lo lleves a Mardaví. Puedes conocer todo lo que ni sabe de ataques, pero no sabes todo lo que yo sé al respecto. Mala, ¿eh, hermano. Ahora voy a abrirte los ojos. Muy bien, hermano. Ahora esto se resume a nosotros dos. ¿Ah? Lee, me acabas de llamar hermano. Espera, ¿ya no tienes lavado el cerebro? Lee. Dillamán. He estado esperando esto por mucho tiempo, hermano. ¿Qué? Sí. Vi las cosas mucho más claras cuando me uní a Mardaví. Descubrí mi verdadero yo y por primera vez en toda mi vida te vi tal como eres. ¿De qué estás hablando? De esto, finalmente acepté el hecho de que no te soporto. ¿Ah? No lo dices en serio. Es el tercer ojo el que habla. El hecho es que ahora voy a derrotarte, hermano. ¿Ah? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vida fuego! Lee, sí, ¡Vamos! ¡No lo hagas! Así ha sido toda nuestra vida. ...tú ordenándome y yo siguiéndote como un perro. Tú lo decidías todo, jamás me escuchabas, no me dejabas en paz. Siempre estabas presionándome con tu bien intencionada ayuda. En vez de ayudarme, me hiciste débil... Cuando trataba de pararme por mi cuenta, jamás me dejaste caer. No pude aprender por mí mismo. Siempre estabas ahí para sostenerme. Sí, pero Lee, eso es lo que se supone que haga un hermano mayor por su hermanito. Quizás, pero eso me volvía loco. No eres el único que quería mostrar su fuerza, ¿sabes? Yo también quería la oportunidad de probarme a mí mismo Puedes haberte sentido un guardián pensando que tenías que protegerme todo el tiempo Pero yo lo odiaba completamente Finalmente ya no me llamarás hermanito Por fin puedo devolverte algo del dolor que me causaste Veamos cómo te las arreglas con alguien que te diga en la cara Haz esto y no hagas eso Lee, no puedes hablar en serio, solo lo dices para herirme. Este no es el verdadero tú. Ve lo que ha hecho Mar David, te ha robado tus recuerdos felices, ha llenado tu mente de odio, él ha destruido quien eres. Sí, Tú eres mi hermano, pero eso no importa. Sé que soy lo bastante fuerte para derrotarte, hermano. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué sucede? No lo sé. Escuché algo. Sonaba como Wen. Yamato, tenemos que darnos prisa. ¿Ah? Oh, sí. Ah, ah, ah, ah, ah. ¡Tenemos que continuar sin importar qué suceda! Dime, ¿aprendiste tu lección? No es muy divertido ser visto desde arriba, ¿no es cierto? Es humillante ser quien necesita una mano que lo ayude... Se siente extraño, ¿no es así? ¿Mi ayuda humillante? ¿Mirarlo desde arriba? Así no eran las cosas, Lee. Solo te daba una mano. Yo estaba... Gracias, hermano. Ajá. Oye Lee, no tienes que hacer esto ahora Solo hemos terminado la mitad de los requerimientos de hoy ¿Ah? La verdad es que tenía miedo de la fuerza de Lee Quizás por eso lo sobreprotegía tanto era la única manera de poder sentirme más grande que mi hermanito. ¡Oh! Lee tiene razón. He sido un mal hermano. ¿No? <risa> ¿No? Solo quedan tres vida jugadores para tener éxito conquistando al vida mundo. Yo personalmente tendré que derrotarlos a todos. Les mostraré que soy el más grande vida jugador. Espera. ¿Mm? Escucha, todo lo que dijiste antes puede ser cierto. Quizás yo era quien necesitaba ayuda. Solo te veía como un niño. ¿Entonces finalmente lo admites? Puede ser, pero el hecho es que no estoy aquí como tu hermano. ¿Oh? En este momento, soy un videojugador que hará lo que sea para detener a Mardaví. ¡Cualquier cosa! Ahora mismo te reto. De acuerdo. Veamos lo que tienes ahora que te he golpeado. ¿Ah, sí? Aún si estás en toda tu capacidad, igual te venceré. ¡Soy el mejor videojugador! Preparado, listo. ¿Listo? Y pira fuego. Eso es todo lo que tienes, ni lo sueñes. Puedes seguir algunos de mis ataques, pero jamás me vencerás. ¡Vida a fuego! Vas a caer, ¿no lo ves? No voy a perder, probaré que soy mejor que tú Sé que crees que lo que haces es lo correcto Y si quieres olvidar toda nuestra niñez Entonces adelante Lee, olvídala, pero olvídame a mí también No voy a sacrificar el futuro No voy a abandonar lo que está por suceder Solo intentaré compensar lo que ya ha sucedido ¡Detecte! ¡No voy a perder! Si nos unimos a la Alianza de las Sombras, seremos más fuertes, ¿verdad? Es correcto. Entonces yo seré el más fuerte de todos. Podré protegerte siempre, hermano. Sí, pero... Yo también quiero ser fuerte. Yo me haré fuerte y te protegeré. ¿Ah? Yo seré el más fuerte. Oye, tú eres el menor. Sí, pero... ¿Qué es eso? No te preocupes, Lee. Siempre estaremos juntos. Después de todo, siempre serás mi hermano. Mm -hmm. mm. Oye, Gwen, despierta. Hermano. Lee, pero tú estabas... Oh, Gwen, estaba muy preocupado. No estaba seguro de que volverías a abrir los ojos. ¿Ah? <ríe> sí, en realidad podría decir lo mismo sobre ti, ¿sabes? Oye, ¿estás bien? Um, ¿Son los almuerzos que envió May? Los dejaste tirados. ¿Qué sucedió aquí? ¿No recuerdas nada? ¿Ah? Bueno, ¿acaso yo...? Eh, nosotros... No importa. ¿Ah? <risa> ¿Ahora qué? Nos pondremos a trabajar. Tenemos que encontrar a Yamato y los demás. Todos venceremos a Martaví. <risa> Oye, ¿necesitas una mano? ¿Qué sucede? Uh, uh, nada. Vamos, vamos a encargarnos de Mardaví. Sí. Ah, quizás esté aquí. Mardaví, ¿dónde estás? ¡Sala ahora! Tiene que estar cerca. Rayos. Miren, esta también está vacía. Tenemos que encontrar lo que está escondiendo. <risa> ¡Vaya, vaya! ¡Por fin! Pensé que nunca llegaría. Qué bueno verte, Yamato. Kane! ¡Oh, cielos! Finalmente Gwen regresó a Lee a la normalidad y ambos están del lado del bien nuevamente. Pero Yamato encontró a Kane, que no es tan divertido como encontrar un juguete en una caja de cereal. ¿Qué está cocinando Kane para nuestros héroes y cómo lograrán ellos derrotar a Marda B? ¡Ya saben cómo averiguarlo! ¡Vean el próximo episodio! Mega ga. 내가... たっぷり味わせてあげるよ。痛いだろ悔しいだろ悲しい